Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, hoy le traemos un tema para reflexionar y es eh, ¿cuál es el peso que nos acarrea el rencor que nosotros guardamos con algunas personas? El rencor, el, el resentimiento son sentimientos negativos que en realidad nos causan bastantes problemas y para hablar de esto le traemos una pequeña historia donde dice que un maestro una vez le pide a sus discípulos que para la clase siguiente, para el día siguiente, les traigan eh, una bolsa de una bolsa y papas. Entonces, eh, bueno, así lo hacen y les ordena, les indica que por cada persona con la cual ellos guardaban algún tipo de resentimiento, pongan una papa en esa bolsa. La tarea consistía o el ejercicio consistía en acarrear esa bolsa durante todo el día. Todos los días una semana. Y así lo hicieron. Pasados los días, obviamente que las papas comenzaron a deteriorarse, a podrirse. Entonces, no solamente era eso lo que los discípulos sentían como carga, sino también el hecho de tener que cargar todo el día esa bolsa, el peso que les ocasionaba, y además tenían que prestar. Mucha atención, o sola, solamente la atención a no perder la bolsa, a que no se la olvidaran en ninguna parte, y en realidad dejaban de prestar atención a lo que realmente era importante que tenían que prestar. Y esto obviamente nos trae a la reflexión, es una, digamos, moraleja, donde deja una enseñanza que esa misma bolsa que tenían que cargar es el peso, la carga que nosotros llevamos a diario cuando guardamos algún tipo de rencor o de sentimiento con alguna persona o cosas que nos han pasado que en realidad son cosas que ya han pasado y no van a cambiar además les provocaba un gran estrés el hecho de tener que recordar dónde estaba o no olvidársela y eso es lo que nos pasa también a nosotros cuando guardamos este tipo de sentimientos contra alguien porque en realidad vivimos con esa carga, ese estrés que no nos permite ver la realidad de las cosas que no nos permite o forma un obstáculo para que nosotros podamos avanzar y lograr distintos objetivos que queremos lograr en la vida entonces eh, podemos reflexionar sobre esto y decir que una forma por ejemplo de liberarnos de estas situaciones es a través del perdón si nosotros perdonamos no solamente que el perdón es un acto de amor sino también que nos liberamos de todas esas ataduras que tenemos con las personas con, o con las cosas. Nosotros creemos a veces que con el perdón estamos haciendo un regalo o un favor a los demás, y sin embargo lo estamos haciendo para nosotros mismos. Obviamente que hay un lema que dice, eh, «Perdonad si querés ser perdonado, y con la misma vara que medís, seréis medido». Es una forma eh, muy eh, sencilla de poder lograr esos objetivos que queremos lograr. Bueno, estas eran las reflexiones que hoy queríamos compartir con ustedes. Les damos las gracias por su atención y nos encontramos en el próximo micro.